¡Hey! ¿Qué pasa gamers? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Como sabéis, el año pasado eh, no se pudo celebrar mi cortilandia, así que este año vuelve. Como nosotros tenemos la información del montaje y los muñecos, ¿os atrevéis a verlo? Pues vamos a ello. Os voy a enseñar la sintonía. Bueno, pues temas de copyright no podemos poner la canción, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues por fin vuelve cortilandia tras la pandemia. Pues sí, aquí estamos con el montaje del Cortilandia, del nuevo Cortilandia que el año pasado no pudimos realizar. Y por lo que vemos este año es un nuevo montaje navideño. Pues sí, el castillo de madera está basado en el juego de niños de las construcciones de madera. Ah, y como podéis ver, el personaje principal es el Nudcracker, el cascanueces alemán de toda la vida. Aquí está el dibujo 3D de lo que va a ser el cortilandia de este año. Ahora mismo estamos subiendo el muñeco central. Después vamos a subir las torres que están a ambos lados del muñeco y luego vamos a ir subiendo los muñecos. Y detrás, aunque no lo podáis ver, está una pantalla LED donde se proyectará eh, una animación de, de 15 minutos de duración un nuevo escenario, una nueva historia... y muchos personajes, como estamos viendo aquí, que quedan mon por montar. Pero, ¿cuándo empieza a hacerse todo esto? Bueno, pues empezamos a primeros de año... con ideas de bocetos a lápiz y a papel. Una vez nos gusta una idea a todos, la probamos como idea... y la pasamos a modelar en 3D en el ordenador. Y luego eso se pasa a la producción... Y oye, eh, ¿de qué están hechos estos muñecos? Bueno, pues estos muñecos tienen una estructura metálica, luego una capa fina de polixpan y luego ya tienen otros más otros materiales que son como la madera y un, una especie de pasta muy parecida a la fibra. Y luego ya la, la pintura y luego otros materiales para aguantar la, las, las temperaturas del tiempo. No puede aguantar un día que haga 40 grados y otro día que esté nevando, ¿sabes? ¿Y para cuándo podremos disfrutar el Cortilandia este año? Pues desde que empezamos a construirlo y hasta que nos ponemos en marcha... Pasan unos 50 días, así que para primeros de diciembre a lo mejor ya podremos disfrutarlo, así que hay que esperar un poquito, ¿vale? Un poquito.